Hola amigos Mi nombre es Damaris Magallanes Y estoy en el primer año del Profesorado de Música del Instituto de Formación Docente Mi tutor es Facundo Lucera De la Cátedra de Alfabetización Digital El tema que hoy abordaremos es el capítulo número 7 cómo buscar documentos sobre un tema En el índice podemos observar los temas que hoy vamos a tratar Entre ellos los que yo hoy abordaré son los siguientes 5 herramientas de búsqueda. 6. Plantear, seleccionar y ejecutar las búsquedas. 7. Resultados y reconducciones de la búsqueda. 8. Elegir y reunir referencias y documentos. Las herramientas de búsqueda son servicios o archivos digitales que sirven como índice para localizar la información que necesitas entre las grandes cantidades de información disponibles o existentes. Necesitamos plantear ¿Qué herramientas usar? Aparte del buscador general de recursos, depende de las búsquedas que tengas que realizar y de la materia o disciplina en la que te muevas, ya que las herramientas más especializadas varían de un ámbito a otro. Necesitamos seleccionar. ¿Cómo elegir esas herramientas? Debemos tener en cuenta para qué sirve cada una de ellas. ¿Qué materias abarcan? Qué tipos de contenidos o documentos incluyen, de qué época y lugar es la información que cubren, qué información ofrece cada documento, etc. Necesitamos también ejecutar en qué orden elegimos. buscador de recursos, bases de datos documentales, buscadores especializados, catálogos y otras formas de información. A continuación, tenemos un video de cómo buscar eficiente Resultados y reconducciones de la búsqueda. La búsqueda de documentación es un proceso intelectual que forma parte del aprendizaje. Necesitamos evaluar los resultados y una vez obtenidos debemos examinarlos con cuidado, estudiando las referencias completas, valorando los si los documentos son adecuados respecto a lo que se busca, es decir, si se trata del tema que se busca, con el foco apropiado, con el tipo de documento, fecha y doma, etc. Necesitamos usar las referencias apropiadas, fijándonos en los términos de materia. Es decir, las palabras claves, que son útiles para mejorar el, los términos de búsqueda. Elegir y reunir referencias y documentos una vez que la búsqueda está acabada esto sucede luego de evaluar los resultados y que estos se hayan correcto tendremos a disposición un conjunto de referencias tenemos que tener en claro que reunir es seleccionar normalmente no se recopilan todas las referencias y esto puede depender del objeto del rastreo a continuación tenemos un video que es identificación de fuentes de información de calidad. A modo de conclusión, podemos decir que buscar información sobre un tema para nosotros es un proceso de indagación que abarca planear la investigación, ejecutar el rastreo y evaluar los resultados. Es un proceso reflexivo, sistemático y flexible que suele realizar en varios pasos, que requiere diferentes herramientas de búsqueda. Aquí podemos mostrar la bibliografía que hemos utilizado para hacer esta presentación. Bueno, espero que este video les sirva y que sea de utilidad. Muchísimas gracias.